Esta prueba que se ha hecho en el Reino Unido Que dice que ha arrojado buenos resultados Para las empresas en cuanto al, en cuanto al rendimiento De sus trabajadores Que es literalmente trabajar menos uh -huh. Por el mismo sueldo Cobrar lo mismo, ¿no? Sí. cobrar lo mismo. Cobrar lo sí. mismo. ¿Dónde firmo? ¿A dónde, Muy bien. ¿Dónde vamos? Primero, en Inglaterra. Sí. <risa> Primera <risa> característica. Hay que estar en un país con una, un nivel de actividad determinado claro. que no es el que hoy tenemos. Uh -huh. Hoy tenemos nosotros lo contrario. Nosotros necesitamos generar mayor cantidad de producción, mayor cantidad de ingresos para la nación para poder salir de este tema que tenemos hoy, que es que gastamos más de lo que recibimos. Claro. Al gastar más de lo que recibimos, Argentina tiene un grave problema que es que necesita emitir. O necesita endeudarse. Y esa emisión constante y ese endeudamiento constante es un problema para el país porque eso genera mayor pobreza. Claro. Yo siempre digo, mira, hay un, es como, viste esa frase de, es la economía, bueno, es la matemática. Cuando el Estado no puede generar ingresos, o sea, los paros, las manifestaciones, la, la, la no producción de ingresos, eso implica mayor pobreza. Eso, cada vez que nosotros tenemos menos actividad, es más chicos que van a pasar mucho hambre. El, el número es concreto, es así como redirecto. ¿Y a más actividad el desafío es cómo la reparto? ¿Para que no se la lleven lo mismo de siempre? Eh, sí, a, a más actividad vos tenés más posibilidad de repartir y podés re también pensar cómo la vas a repartir. Uh -huh. Pero seguro que sí. Es si el con desafío, menos... que es donde siempre entramos en la discusión y ahí nos trabamos habitualmente. Claro, pero si vos generás cada vez menos ingresos, cada vez tenés más bloqueos, más paros, más movilizaciones, uh -huh. menos actividad, más feriados, es imposible. Uh -huh. Es una variable que no, que, que no hay no a de que... Fíjate que, perdón, Celita, sí, sí. que la izquierda dice, el, el FIT de hecho tiene un proyecto, que dice lo contrario, porque lo que ellos manifiestan es, podemos ir a esa jornada de cuatro días por tres de descanso con el mismo salario, porque implicaría que hay un día que vos tenés que llenar, o más días, que vos tenés que llenar con nuevos trabajadores. Entonces ellos dan vuelta a esto que estamos pensando y dicen, no, en realidad esto implicaría más actividad. El problema de dónde está En el salario que tiene hoy un trabajador. Si hoy un trabajador, estamos diciendo, hoy en la Argentina es la cosa más loca, Mira, hay dos datos que son realmente increíbles. Hoy un trabajador en la Argentina en blanco está bajo la línea de pobreza y en algunos convenios está bajo la línea de indigencia. Un trabajador en blanco es un número que es casi uh -huh. irreal. Y el otro número que es reloco es la distancia que hay entre un trabajador que está en la línea de pobreza y uno que paga ganancias. Ese ese split, esa diferencia que hay es bajísima. Claro. Porque eso es como una cosa que, como está pensado el salario, es muy, es muy raro en la Argentina. Lamentablemente en los últimos años cayó eh, brutalmente. brutalmente. Tuvimos un buen momento hace no mucho tiempo atrás. Tremendamente. La pérdida de poder adquisitivo en los salarios, o sea, si nosotros medimos el salario en dólares en los últimos años es... Pau sí, sí, Entonces, vos lo que. Nosotros decimos, bueno, me, más trabajadores, menos horas, más trabajadores. ¿Quién paga su salario? Menos actividad, más Pero trabajadores. Ya, ver, más. La, también seamos buenos en algo. Las empresas multinacionales eh, ganan fortunas, tienen altos rendimientos económicos. Este no es que, que, que. Porque quién lo paga, bueno, que lo paguen ellos, quizás. Pero es que ahí es donde está el punto. Vos decís, ¿vos sabés dónde está la mayor cantidad de producción en la Argentina? Está en las pymes. Uh -huh. las no empresas, en las multinacionales. No en las multinacionales. ¿Quién mueve el PBI de la Argentina? Esto es un caso. Las es como pibes. que siempre estamos pensando en esas cuatro o cinco empresas. Las de Nueva claro, por ejemplo. Eh, que voy a decir, claro. bueno, no, esas cuatro empresas, que la paguen ellos. Y voy Ajá. a decir, sí, pero que, eso, que lo paguen ellos. Esas cuatro o cinco empresas hacen mover muchísimas pymes. Hacen tener una actividad. O sea, que, que se vayan alguna de estas grandes que ustedes dicen. Claro. Bueno, nada, que se vayan. Es un problema para Ajá. miles y miles. personas. no digo que se vaya, pero que, que ellos tengan un poco menos de rentabilidad, eso no se pone que en repartan discusión. mejor. No, no sé si no se pone en discusión, porque ellos podrían irse a otro país donde la ganarían muchísima más. ¿Y por qué se quedan? Porque porque tienen un proyecto y porque tenemos un mercado y porque tenemos determinadas... Pero hay muchas empresas que se están yendo. Ayer hablaba, hacía una entrevista con una chica y me dice, mira una empresa que, que tiene hoy 600 empleados, cierra y se va y se va a, ir, se va a instalar en Uruguay... Ajá. Y va a contratar los 600 personas en Uruguay. Una locura. Y sigamos en este mismo sistema y cada vez vamos a hacer menos trabajando y cada vez va a ser más. Lo que incrementa es la cantidad de gente que depende de un cheque que viene del Estado. Entonces, para mí, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo hacemos para generar que las empresas que son pymes tengan mayor actividad. Y vos decís, che, pero esto es flaco que se la llevan... Y, y tened cuidado, porque hay muchas empresas que son multinacionales que tampoco se la están llevando tanta, ¿eh? que cuál, están teniendo pérdidas, porque vos vendés a un dólar primero. Si vos exportás, tenés un grave problema, porque al exportar vos no pre no, pre no marcas el precio, el precio viene dado. Ese dólar que vos lo cobrás afuera, lo recibís acá con una retención. Esa retención, o sea, que vos tenés tu precio marcado con uh -huh. retención, pero tus insumos vienen creciendo en dólares. Entonces vos vas a decir, bueno, voy a perder un año, dos años, tres, al quinto año, listo, cierro, chao, me voy. Claro. Y no son nada más esos 600 trabajadores que yo tengo esta empresa. Esa empresa subcontrata un montón claro, ahí, de indirectamente cosas. Indirectamente tiene un Indireta, muchísimas, cosas, muchísimas ahí cosas ahí en el medio. A mí lo que me hace ruido es que cada vez que planteamos ese tipo de cosas, planteamos beneficios para las empresas y rara vez el foco está puesto en el beneficio para eh, los trabajadores. Yo no siento que sea así. Nosotros tenemos una de las, de las políticas que son más beneficiosas para los trabajadores y cada vez tenemos menos trabajadores. Yo creo que el principal problema que hoy tiene la Argentina pero el empleo es no, que no está en, en en cuánto está hoy el desempleo en Argentina. No está en siete. después podemos discutir la calidad, no, que ahí está el gran problema, pero no está ahora en 7%. 7. En está a nivel pero vos, en, vos tenés que tener en cuenta dos cosas. El desempleo se mide con la cantidad de gente que está buscando trabajo y uh -huh. no consigue que no quiere decir que no hay mucha gente, gente, que dejó de buscar trabajo. Que gente que dejó de buscar trabajo. Vos lo que tenés que pensar es cuánta gente está trabajando en el sector privado, cuánta gente está trabajando en lo que uh -huh. se denomina eh, la economía informal. informal. Uh -huh. Entonces está bien, esas personas que están en economía informal ya no buscan más trabajo, porque ya se cansaron, ya está, se sienten afuera del sistema. Uh -huh. Entonces el, el número es un poco raro. ¿Y para ¿Cuánto crees vos que debe ser hoy? Lo que vos tenés que medir es qué cantidad de personas están trabajando en eh, la actividad formal del Estado, que es la que crece, que es, la, es como la que, la que viene creciendo hace muchos años, la proporción de personas que están trabajando en el Estado versus la proporción de personas que están trabajando en actividad privada crece significativamente desde hace muchos años en la Más Argentina. la del Estado que la Mucho de los Mucho más de, la del Estado que, la, que, de que la, la de los privados, exacto. Y la otra que crece es la actividad, lo que se denomina informal, uh -huh. o cuenta propista, o... Eh, de alguna manera, cuando vos tenés un sistema como en la Argentina, que es como muy agobiante, impositivamente... Vos te vas saliendo del sistema para dejar de pagar, porque parte de... Es muy difícil para... Bueno, el, el que tiene que pagar todos los impuestos, llega un momento que decís, no, no, ya no hay más. El 931, vos pensás, para que una persona reciba 100 pesos, a esa persona le cuesta 150. Al, al, al, empleador, al empleador. Al empleador. Hay 50, vos le pagás 100, hay 50 que le tenés que pagar al Estado por cada 100 pesos que recibe una persona. Entonces, es carísimo. ¿Y vos crees Pia, que esto sería inversamente proporcional, ¿Que, que automáticamente cambiaran las reglas del juego, la, las, las, las pymes, todas las empresas, ¿volcarían todo eso a tener más gente trabajando yo lo que miro, o a dejarse los 50 pesos? Yo lo que miro es cómo funcionan otros países, los países que tienen mucha menos restricción muchos, eh, o, o sistemas que son... Eh, más propensos a, a generar empleo, tienen muchísimo más empleo, muchísimo más crecimiento que nosotros que tenemos regímenes totalmente estrictos uh -huh. y con cada vez menos empleo, cada vez menos calidad del empleo. Entonces yo lo miro y digo, eh, en los últimos años, si vos mirás en la Argentina, en los últimos 50 años, los derechos de los trabajadores han sido cada vez más grandes y cada vez tenemos menos cantidad de trabajadores en la, en la actividad privada, tenemos más en la parte la Que Están gozar de esos beneficios, exacto, en todo caso. Exacto. Eh, lo ves inviable entonces para la situación del país, a este que porque yo acá leo los datos justamente y hablan de que subió la producción, eh, el 78% de los líderes de esas 70 empresas que cambiaron los horarios de cuatro días afirman que su transición fue buena, el 86% señala que mantendrán los horarios después de que finalice la prueba, que ya finalizó, esto en Gran Bretaña, casi la mitad, el 49% dijo que la productividad había mejorado, Mientras que el 46% dijo que se ha mantenido estable. Uh -huh. El 95% rindió igual o mejor que trabajando cinco días a la semana. Algunos de los datos, porque son muchos más, obviamente, los que tienen... No es inviable, porque te, desde la pandemia vos te diste cuenta que nada es inviable. Tal cual. La pandemia te marcó que, que no existe nada que sea inviable. Vos Sí, algunos datos, pero hay sí. muchas, muchos trabajadores hoy que siguen con el régimen home office. Absolutamente. Que no acordaron con uh -huh. sus empresas. Y, y, y hay que... muchos que decidieron que no. Mira, los otros días estaba trabajando por una empresa de biotecnología. Una empresa que tiene el 50% son desarrolladores de software y el 50% son científicos. Esa empresa, por ejemplo, dijo, mira, yo necesito generar cultura, no hay ninguna chance de que hagamos home office. Ninguna. Quien quiera trabajar en esta organización tiene que hacer presencial. Uh -huh. Y vos decís, es una empresa de las cuales vos podrías pensar, todo vamos todo lo contrario. Bueno, eso te depende de lo que cada una de las uh -huh. empresas cree y quiere hacer, que mira, no siempre es lo mismo. Ahora, cuando te preguntamos al principio, dijiste que era difícil aplicar en Argentina apuntando a una cuestión de productividad, pero si el informe del Reino Unido dice que aumenta la productividad de los empleados. Claro, pero lo que pasa es que vos tenés que días. pensar en el costo. El costo de tener un nuevo trabajador no es lo mismo que pagarle a uno más horas. Ese es un dato que es importante. Hay Ahí una, es donde vos decís el costo laboral de la Argentina. El costo laboral de la Argentina. Lo, lo voy entendiendo. O sea, es, eso es lo más difícil. Vos laburás menos horas y quizás tenés que tomar más trabajadores. Tomar ese trabajador aquí en Argentina te sale más caro. Desconozco como es en el Reino Unido. Que no, en esa olvidate. situación, en donde uh -huh. trabajan menos, pero van a tener que tomar más trabajadores quizás, lo que no tengo es ese dato, si tomaron más trabajadores o lo hicieron con la misma cantidad. Porque si la misma cantidad produce lo no mismo, ¿Qué están diciendo. Los claro, mismos producen eso. lo mismo, tienen menos trabajadores está bien, habría, en ese caso, hay que mirar el redondo para la empresa no tengo el dato ese así ese que número que habría que tomar mirarlo. más trabajadores eh, para producir lo mismo eh, es una tendencia que va en el mundo digamos Francia fue la primera que, lo, que hizo la prueba piloto ahora lo hace Inglaterra y hay algunos otros países que lo están desarrollando uh -huh. nosotros en Argentina hay algún par de empresas que ya lo está aplicando que tienen la jornada con un día menos y Hay y, muchos que tienen, por ejemplo, el viernes la posibilidad de que los trabajadores se vayan a me, me, menos horas. En vez, si hacen un turno de ocho horas toda la semana, los uh -huh. viernes hacen cuatro. Habría pues que ver si eh, mentalmente estamos preparados. O ya tenemos la cabeza estructurada uh -huh. para digo para tener un día más toda la semana. para pues claro, un Yo ahí tomo lo que, lo que decía Pía. Sí, la, la pandemia nos enseñó que podemos estructurarnos y desestructurarnos mm. muy rápido, porque cuánto, piénsenlo en este equipo de trabajo, a ninguno le gustó hacer home office porque la verdad es que se perdía esto que tenemos como grupo y más en un medio de comunicación, pero a los dos días ya estábamos más o menos asentados y le dimos para adelante casi un año. Sí, es verdad, te, somos de costumbre. Absolutamente, nos, nos y además vas encontrando lo mejor de cada cosa. Hay personas que se adaptan rápidamente y hay personas que les cuesta un montón más. Entonces, uh -huh. no, no podríamos decir que todas las empresas van a hacer lo mismo. Las empresas que tienen una línea de producción, vos tenés que estar dispuesto a que haya un día menos de producción. Eso es un 20% menos. O eh, suplirlo con más trabajadores. O así, bueno, el viernes no trabajemos. Por ejemplo, el, el viernes media jornada. Bueno, vos tenés que estar dispuesto a ese costo. Claro. Decís, bueno, ¿cómo lo reemplazás?